Un total de cuatro personas resultaron detenidas por miembros de la Policía Nacional, entre ellos un joven de 27 años de edad, identificado como Carlos Manuel Ramírez, mejor conocido como Carlito, al que se le acusa de robar un celular a una mujer en esa ciudad. Los detalles de los apresamientos los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. Sí, miembros de la Policía apresaron a varias personas por diferentes hechos. Tenemos el apresado reconocido delincuente Domingo María, de 34 años, que reside en el sector Vista el Valle, Este quien se dedica a romper negocios y vehículos, el cual estaba siendo activamente buscado por haber sustraído una motocicleta en fechas anteriores. También tenemos detenido aquí a Antonis Enrique, de 21 años de edad, que este reside en el sector Guzmán, a este se le ocupó la pasola marca Yamaha de color morado, la cual había sido sustraída, Josefina Tavares, eh, que la cual reside en el municipio de Villarriba en fecha 1 del mes 1 de este mismo año. También fueron apresados Carlos Manuel Ramírez, alia Carlito, de 27 años de edad, este reside en el sector en Sánchez Águila, aquí en San Francisco, y Jerison Fabián, de 28 años, este reside en el sector Vista del Valle por el hecho de que el primero en fecha primero de este mismo mes haber asaltado en la vía pública armado de una pistola eléctrica a la nombrada Joemi Peña, a quien despojó de un celular marca iPhone, modelo 8 Plus de color blanco. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.